Bien. Nivel 30, sé que puedo llegar a la liga Pokémon. Tengo sed. Mierda. Mierda, ¿y ahora qué hago? Bueno creo que tendré que comprar una PC nueva. Pero no conozco a nadie que venda, pero creo que mi vecina sabe. Hola vecina. Hola Dark, ¿qué sucede? Pues, necesito algún lugar donde comprar computadoras, ¿conoces a alguien que venda? Yo no, pero conozco a alguien que conoce a un vendedor de buena calidad. Pues envíalo a mi casa, y que me guíe al lugar. Muy bien, adiós jeje. Debe de ser él, voy a abrirle. Hola Joas Juas Juas, ¿qué hace? ¿O qué no? ¿Todo bien? Me enviaron a tu casa, me presento, soy Diego y me dijeron que te llamas Estudios ¿no? Pues sí, ese soy yo, ¿acaso sabes dónde venden una computadora? Necesito para subir vídeos a mi canal. No, no conozco a nadie, jeje. Bueno, creo que si a alguien, pensándolo bien, pero vive lejos, en Avenida Loquendera. Pero, Avenida Loquendera, queda a 15 minutos caminando de este lugar. ¿En serio? ¿Y dónde es que estamos? ¿Barrio Bajo de Locuendo era? Te haré una pregunta. ¿Cómo es que llegaste sin saber dónde estamos? Pues, es sorpresa, algo mágico. Quizás. Pues, vamos, jeje, sígueme. Luego de eso los chicos tuvieron un largo, largo pero largo viaje de 15 minutos a, a través de calles de Barrio Bajo Locuendo para llegar a su destino. Mira, creo que es esa tienda. Os, pues, vamos, ¿qué esperas? Esperemos a que nos atiendan. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Queremos un computador. Pues solo me quedaron dos modelos, son los únicos de toda la ciudad que entran, debido a que las importaciones están cerradas por la pobreza. Bueno, muéstreme los modelos. Este es el primero, es del año 1700 antes de Cristo, creado por Cleopatra con huesos de dinosaurio. Parece una reliquia, ¿y cuánto vale? 2500,99 lo que en dólares. Aquí está la otra, es el nuevo modelo, tiene placa madre con potencia para 3 discos duros, placa de video DGL 500, que soporta el Grand Theft Auto 7. ¿Cuánto vale? mil lo que en dólares. Me llevo el más barato. ¿Tiene internet? No, pero viene con el Buscaminas y te dan un Classic 6 on 7 con un cassette con más de mil juegos incluidos, entre ellos el Tetris, Pac-Man, el Tanques, clásico, etcétera, y gratis. Os me paso luego cuando traiga dinero, jeje. Me darán ese cachivache con una consola que tiene juegos clásicos que puedo jugar con un emulador gratis. Pero me cago en todo, como ahora haré para subir vídeos? Yo creo que debes ser más cuidadoso. Tú eres nuevo en mi canal, y no sabes que me maldijo un alien volador sin cuerpo que se hace llamar el alien pelotudo. ¿No tenía garantía la computadora en estos casos? No vino con nada, solo pagué y apareció en mi casa. Pues, entonces busquemos alguna forma para conseguir dinero. Pero, eso es imposible, ¿cómo podemos conseguirlo? Contratamos cocineros cuas para que cocinen en nuestra pastelería. Pero qué suerte, creo que podemos, aunque no sé cocinar, tú. Tampoco, aunque, podemos aprender por experiencia, mientras cocinamos a clientes. Buena idea, seremos los mejores chefs de barrio bajo lo Ya Ya, ¿le daré el puesto? ¿Tiene el título de cocina? No, de cocina no. Bueno, pues, este, le daré el puesto, pero finca que tiene uno. ¿Ota? Okay. En la cocina. Muy bien, a ver lo que tenemos que hacer, una tarta, en 10 minutos. Pues, a ver, Achis, ups, este estornudo se me escapó. No importa, pongamos la leche y los huevos. Tengo ganas de ir al baño. No sé dónde está, pero sé dónde puedes hacer las necesidades. Y no vuelvan. Bien, nos quedamos sin trabajo. Era un jefe muy exigente. Lo mismo digo. Así que los despidieron eh. Oigan, yo les tengo un buen trabajo, pagamos mucho. Mira, ahí hay un nuevo trabajo, necesitamos dinero. Pero, él nos dará un buen trabajo. Yo soy al que llamaron, y me llamaron por algo. Entonces, debes de tener razón, sigámoslo. ¿no? Ahora lo que quiero es que esperen aquí a que venga un auto y se suben, él les dará el trabajo. Me parece sospechoso. Tranquilo, este hombre solo quiere ayudarnos. Pues, está bien, jeje. Ahora. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Papel o tijera? Papel o tijera? Chicos, ¿qué hacen? Esperamos un auto, me dijeron que iban a llevarme a algún lugar con alguien que me daría dinero, pues creo que por pasear con ellos. ¿Acaso no sabes qué harán? No, jeje. ¿Y la otra mitad al perro? ¿Alguna duda? Guaya, guaya. guaya. Sean libres, amigos. Guaya, escapamos. Guaya, ya no sé qué decir. ¿Acaso podremos comprar la PS? Sí, alguna oportunidad se presentará. Hola, chicos, veo que no tienen trabajo, yo les daré un trabajo. Este tipo tiene traje, debe manejar una empresa o algo. Sí, y de las mejores, ofrezco buena paga. Bien ahí, ahora tenemos trabajo, ¿qué debemos hacer? Entreguen este maletín a la dirección de la nota. Ocas. Muy bien, vayamos. Al fin un trabajo bueno. Entremos. Hola. Le fallaste. Adiós. Adiós señores. Regresen con mis en dólares, ladrones, al menos denme el maletín. Detengan el coche. Guaya, ¿qué sucede señor oficial? Usted es acusado de tráfico ilegal de Chucón y venga conmigo. Ustedes tienen mucha suerte. Están libres. Esa voz la conozco de algún lado. Soy yo, Katy, la del callejón. Pagué la fianza. Luego se fueron a comprar el computador, y lo consiguieron. Ahora Estudios tiene dos nuevos compañeros, Dieguito y Katy. Muy bien, mi nueva PC ven estudios, creo que esos somos nosotros, tienes que verlo voy estamos en este canal para dar anuncios especiales con la presentadora Konata, hola a todos soy Izumi Konata y me presento como una de las invitadas especiales de este programa, ah, también llegó la segundona Akira ¿qué sucede? Era famosa, soy famosa y no fui primera porque era la gran Akira entonces, di algo, ¿qué esperas? Hola. Muy bien, esto es todo Pues espero verlos en el próximo programa Que vendrá luego del próximo capítulo de La vida de estudios, bye baby